No, no, porque se ha cortado justo, tío Después tengo que ver el si video entero, tío Oh, shit Oh, shit Oh, shit That's right Oh, shit Gracias, Ricardo